Se acabó lo que se daba. OnlyFans anuncia que eliminará el negocio de la pornografía en su plataforma y prohibirá a sus usuarios las publicaciones de contenido sexualmente explícito a partir de octubre. La noticia tiene a las, y abro comillas, actrices nudistas al grito. Somos Sports Parrot, donde hablar es tendencia. Suscríbete, da like y activa la campana. Oye, no te lo quedes para ti. Comparte este video. En 2016, la compañía británica Bridges Tech, de la mano de su inversionista, Timothy Stockley, lanza en Londres la plataforma virtual de red social OnlyFans. La característica que la diferencia de redes como Instagram y Twitter es que el usuario tiene la posibilidad de restringir su contenido, dando acceso solo a quienes paguen una suscripción. Y por si todo esto fuera poco, el usuario puede recibir propinas y pagos, contacto privado con el seguidor que esté dispuesto a desprenderse de unas monedas extras para ver un poco más. La explosión mediática de OnlyFans no llegó hasta el 2020. El año de la pandemia. Aquel encierro obligatorio que sufrió la bolita del mundo dio cabida a que los usuarios, que no podían salir a despilfarrar su dinero, aumentaran su consumo pornográfico en las redes sociales y pusieran en las manos de los más atrevidos exhibicionistas la facilidad de amasar grandes sumas de dinero a través de vender su contenido sexualmente explícito y hasta pornográfico. Las ganancias de estos creadores de contenido son exageradamente inmensas, pero no nos crean a nosotros. Confíen en las estadísticas. El pago mínimo mensual por suscribirse a una cuenta de OnlyFans es de 4$ con 99 centavos y el máximo llega a 49$ con 99 centavos. Miss Sidwish Bella a.k.a. Monica Holt, cobra por suscripción $6.50 de dólar. Con más de 1,100 suscriptores, sus ganancias superan los $100,000 al año. Con una repartición 80-20, 8 de cada 10 papeletas recaudadas por los creadores de contenido va a sus cuentas bancarias. Los dueños de la plataforma retienen el 20% restante como pago por el uso de sus redes sociales. En agosto del 2020, Bella Thorne rompió la marca de ingresos en 24 horas al embolsillarse más de un millón de los verdes. Ella cuenta con 22 millones de suscriptores que pagan 10 dólares mensuales para estar en primera fila mientras la nudista muestra sus encantos corporales. Hagan ustedes la contabilidad. Black China con 20 millones, Bella Thorne con 11 millones y la rapera de origen dominicano Cardi B con 9.34 millones aparecen como el top 3 entre los que más se lucran de OnlyFans. Pero, ¿qué hará ese enorme grupo de jóvenes que ha convertido sus desnudos en OnlyFans como su única y más lucrativa forma de trabajo? Su contenido sexual paga sus préstamos estudiantiles, amortización de sus casas, autos, servicios. Todos sus compromisos dependen de este menudo proporcionado por sus fans y el cobro de esas suscripciones. Pornhub y Bracers han sido de las productoras de porno más afectadas por la vorágine causada en OnlyFans. Tendrán estas empresas... Algo que ver con la decisión tomada por Bridges La compañía dijo en un comunicado que bloquearía a los usuarios para que no publiquen fotos y videos explícitos a pedido de sus socios bancarios y proveedores de pagos. Aunque las restricciones de OnlyFans no especifican los parámetros que activarían los controles de la prohibición, sí sabemos que un gran número de trabajadoras sexuales Strippers y estrellas del porno verán sus ingresos desplomarse en el último trimestre del año. ¡Ay, mami Jordan! La macaste en esta vuelta. Somos Sport Parrot, donde hablar es tendencia. Suscríbete, da like y activa la campana. Oye, no te lo quedes para ti, comparte este video.